Amame de que la maleta lenta despacito solamente Amame que la me despacito de que no para de que la maleta para vos leli. Y ves vosotire? Siceli para vos tineri <risa> ¿Alfred al Alfred no. Amo para otro, lo ve, le quería todo porque te quedás y todo en pasando mi religión y que todo me quería y no estoy mi vida. La vida.